Cómo borrar la parte de un vídeo sin perder calidad en Windows 11, además gratis, rápido, sin publicidad y sin virus. Ir a esta página, la dejo en la descripción del vídeo. Descargamos este programa. Abrir archivo. La instalación es fácil, todo siguiente. Reinicia tu PC si te lo pide. Todo siguiente, sin miedo. Buscamos el programa Avidemux y lo iniciamos. Archivo luego le damos a abrir y buscamos el video que queramos recortar. Fácil. Nos desplazamos con esta barra hasta el comienzo de lo que queramos borrar y luego pulsamos sobre la letra A con fondo rojo.